Gracias, amado. Gracias a Francia, a todo el equipo de producción. Compañeros. Miren, hoy eh, voy a referirme a algunos aspectos históricos, a los símbolos patrios, a propósito del mes de la patria, pero lo voy a hacer de la forma en que yo me he caracterizado, utilizando un lenguaje llano. Yo lo voy a probar, Amado. Yo lo voy a probar. No si Voy a llamar a Cucho. Miren. Los símbolos patrios de la República Dominicana, la historia de la República Dominicana, ha sido contada de diversas formas. Cada quien tiene una idea, tiene datos diferentes. A propósito, fíjense ustedes que llama un televidente. Y le dice, Amado, no fue esto, fue aquello, porque los autores escriben lo que quieren en función de un interés. Sí. ¿Qué resulta? Siempre, siempre quienes escriben los libros no son los pobres, normalmente. Quienes han tenido la oportunidad de escribir siempre son los intelectuales que tienen algún acceso a la educación y eso se conseguía naturalmente, de acuerdo a tu posición económica. La bandera de la República Dominicana tiene elementos que yo, de manera particular, no estoy de acuerdo y, por tanto, ayer ya en la antigua, piense usted lo que usted crea, no le representa la bandera dominicana como está constituida. No me gusta y no estoy de acuerdo porque entiendo que impone bueno. cosas con las que yo o la el que yo no profeso, siendo dominicano. Por ejemplo, tiene una cruz y tiene una Biblia. Pero hay dominicanos que no veneran la cruz. Hay dominicanos que no utilizan la Biblia. Y Usted dirá, ah, pero es un diabólico. No, lo que pasa es que hay gente que no necesariamente lee la Biblia y que no creen eso, hay gente que no creen nada, hay gente que son ateos y son dominicanos. Pero además hay gentes que son musulmanes. Ellos utilizan el Corán. Viene siendo el equivalente de la Biblia, pero en su religión. Y son dominicanos. Hay muchísimos musulmanes aquí. Pero además, además, el himno nacional, el himno nacional está, y aquí hubo una ayer, ustedes van a ver esta semana una entrevista maravillosa con... Con el profesor Roberto Santos Hernández. Está escrito de una manera maravillosa, pero que su contenido el pueblo no lo entiende. La mayoría del pueblo, y eso lo podemos probar. ¿Qué resulta? Yo pudiera aquí hablarle a ustedes, eh, utilizar un lenguaje literario profundo, para entonces, me van a entender los profesionales, los jueces, los maestros, no todos, eh, los doctores, eh, lo que sea, los abogados. Pero no, yo utilizo un lenguaje llano para que, me, para que me entienda todo el mundo, incluyendo los niños. ¿Qué resulta con la historia de la República Dominicana? Que está en los libros. Solamente. Hay gente que no le gusta leer y al que no le gusta leer, ¿usted lo puede obligar a leer? No. Porque si a usted no le gusta algo, aunque usted lo haga por fuerza, no se le queda. Ya lo decía Platón, que aquellos conocimientos que se, que se imponen por fuerza no prevalecen en la memoria. Y hablaba aquí también el, el maestro Roberto Santos de que más que la gente aprenderse, memorizarse la historia, tiene que ser crítico, tiene que ser reflexivo con relación a la historia, tiene que ser analítico. Y analítico es usted tomar una información, descomponerla, pero no solamente de un autor, sino también investigar en otras fuentes. Y luego usted entonces... Sacar sus propias conclusiones. En la República Dominicana todo el mundo ha, ha querido escribir lo que quiere y, y tuerce la, la, la historia como quiere. ¿Qué resulta? Yo considero que en la República Dominicana, si nosotros vamos a cantar el himno nacional, vamos a sentirlo, pero vamos a comprenderlo, si nosotros no comprendemos el Lino nacional, ¿para qué lo cantamos? Pero además, ¿cuáles son los documentales que, que se promueven a través del Estado de la historia dominicana? ¿Cuántas series se han hecho en la República Dominicana que cuenten, que narren la historia dominicana? ¡Ninguna! Pero ¿cuántas novelas se han hecho para... Contar la historia de la República Dominicana, pero cuántas, cuántos dibujos animados, cuántas series de dibujos animados se han hecho en la República Dominicana para contar la historia de la República Dominicana. Mire, cero. Y por eso es que no manejamos datos, porque la han querido, han querido que todo el mundo sea un intelectual, que lea. Pero si a uno no le gusta leer, no lo podemos obligar a leer yo no tenemos que motivarlo a que él investigue, pero a través de los mecanismos, utilizando una metodología que a él le funcione, porque cada quien aprende de manera diferente. Hay unos que aprenden leyendo, otros que aprenden haciendo, otros que aprenden mirando, otros que aprenden escuchando y así sucesivamente. O no hablamos de las diferente inteligencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente queremos hablar de la juventud, porque también esa es otra, criticamos a la juventud. Pero la juventud de hoy, la juventud de hoy, no es más que el resultado de la, de la propia sociedad, de lo que le han construido. ¿Son los jóvenes culpables? No, porque ellos lo que están es reproduciendo lo mismo que el sistema hace. Ahora, si nosotros queremos de verdad un cambio en la estructura, que los jóvenes, que los niños comiencen a pensar diferente, tenemos que cambiar el sistema completo, pero tenemos que estar de acuerdo. Y desde la ciudadanía, la sociedad, imponerle al gobierno, ¿qué debe hacer? No que venga el ministro y diga, el que no, el que no se aprende el lino no va a pasar del bachillerato. Pero venga acá, mi hermano. ¿Y quién le dijo a usted que eso es una condición sine qua non para que usted pase a la universidad? ¿Por ¿Qué disparate es eso? Desde que él dijo eso, dije yo, era que no tenía nada que hablar y dijo eso. No preparó un discurso. Y tenía que decir algo de Duarte y dijo eso. Porque lamentablemente no hay una estructura, no hay un plan sistematizado para que el dominicano sienta, conozca la historia dominicana. No lo hay. Y de hecho no hay un interés, lo que hay es un bulto. ¡Un bulto! Entonces, para que la gente entienda la historia dominicana, para que la gente entienda todo, para que la gente lo, lo, lo aprenda, tenemos que llevarlo, tenemos que convertirlo. Si tenemos que montar la historia en reggaetón, montémosla en reggaetón para que le llegue a lo que regga a lo que le gusta el reggaetón y a lo que le gusta el cine, llevémosla en cine. A lo que le gusta la novela, se la llevamos en la novela y a lo que le gusta lo que sea, se la llevamos en lo que sea, pero vamos a montar la información en las diferentes plataformas para que sea consumida por aquellos que a nosotros nos interese que la consuman. Muchas sí, gracias por tu punto de vista. Vamos a a ver, a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días. Espero que estén todos bien. Bien. Este, no voy de acuerdo con Yayan. Yayan, hasta acá demasiado. una eh, Si fuera preguntas todo ella. el que llegara, arreglara el escudo y la bandera. No voy de acuerdo con no, él. No. Además, ¿para qué, por ejemplo, las leyes? Las leyes son obligatorias ¿no? porque uno quiere hacer las cosas, ¿me entiende? Así está como... Él es muy... Según él, él ha estudiado, pero... Está como, no sé, como rarísimo, como imponer cosas. A, tú el que viene no, a arreglar. un a punto arreglar, de arreglar, vista o sea, lo aclaro. Dice que quiere arreglar lo que sea, si no es el sí. asunto. Bien, miren, yo quiero decir a la amiga televidente bueno. que en 1844 en la República Dominicana existía la pena de muerte. ¿Existe hoy la pena de muerte? No existe. ¿Sabes por qué? Porque las leyes son precisamente para regular a la sociedad, y la sociedad actual no es la misma sociedad de 1844, por tanto a esta sociedad no se le puede imponer lo que se imponía en 1844, ni en el año 2000, ni en el año 2015. Las la leyes son precisamente el fruto del desarrollo social, porque las leyes son de carácter social, no son estáticas. Eso se lo enseñan en la universidad. Por Pero eso es que está... lamentablemente de lo que uno no sabe no puede hablar. Lo que pasa es que ella está muy clara en lo que son los símbolos patrios. ¿Y, que no ¿Y se quién lo tocar? impuso los símbolos patrios? El... ¿Quiénes dominaban en ese momento no, no, cuando no, no. se impusieron los El constituyente de la república Impusieron estos símbolos. ¿Quién era, era, los, ¿quién era el constituyente? El, ¿Quiénes podían formar parte del constituyente? El, los ricos, porque los pobres no votaban. Bueno, Solamente podían votar los que tenían posiciones, los que tenían dinero, los que Esa tenían es nuestra historia. Esa ¿Eh? es nuestra historia. Tú ah, no puedes cambiarla. Pero lo impusieron ellos. Sí, pero ya no, los símbolos no la patrios. Eh, ¿Cómo se conoce? ¿Tú conoces la bandera? Esa es nuestra bandera. Y tú sabes que tú tienes un, un, un, un, un libro que tú leíste eh, cuando te dieron eh, en el tercer semestre sobre Rosso. el contrato social. Uh -huh. Y ese contrato social, todo el que nace en territorio y previo existía una constitución, una bandera, un himno, ese himno hasta la fecha no se ha producido un episodio que tenga que contener, como lo decía el maestro Roberto Santos Hernández. Vamos a ver.